Convivir con personas que tienen TDAH, eh, yo conforme he ido uh, teniendo eh, bueno, constancia o, o, o entendiendo un poco eh, dicha situación, he ido, he ido dándole sentido a, a muchos detalles, porque al principio eh, eran situaciones que, que se entendían como... O olvidos, eh, situaciones a lo mejor que... Oye, ¿por qué no prestas atención en esta historia? Si ya te lo he explicado varias veces y es que no te das cuenta de que eso efectivamente ¿vale? es una frase montada, pero que en las personas TDAH y en las personas que tienen trastornos de, de, de, de atención, pues también lógicamente forma parte de su, propia, de su propia identidad y que por lo tanto no se está haciendo con conciencia sino simplemente precisamente porque aquí arriba no hay un chip que, que, que les activa precisamente eh, esa posibilidad para poder atender eso, eso, esas situaciones. ¿no? Entonces, convivir con, con estas personas a lo largo del tiempo... Vale, te va dando una mayor orientación de, de precisamente de lo que significa el TDAH, que a priori yo creo que ninguno de nosotros lo conocemos cuando, cuando no somos nosotros las personas que tenemos esa afectación. ¿no?